Mucho de lo que están buscando los argentinos que deciden irse de, la, de nuestro país con un rumbo a España. Nuestro compañero Pablo Gamba estuvo hablando con el cónsul, quien justamente aseguraba que crece la demanda de personas que en familia, toda la familia completa, busca hacer los trámites para irse del país. Hasta ahora son 4.300 las personas que han presentado las solicitudes correspondientes, de las cuales 1.500 ya lograron completar el trámite correspondiente. Hemos procesado hasta el momento 4 unas 4.300 solicitudes, de las cuales, eh, en, digamos, eh, resueltas, o sea, expedientes completados eh, que ya tienen digamos, el derecho a, a la ciudadanía reconocido, eh, somos, estamos más o menos en unas 1.500. 1.500. ¿Y cuántos trámites por día se realizan? Bueno, de los cuales, eh, eh, digamos, ya inscritos en el registro civil, tenemos eh, hasta el momento pues unos 220, 220 casos. O sea uh -huh. que... Digamos, son ya personas que pueden retirar su pasaporte y, eh, y, y ya ejercer, digamos, eh, la ciudadanía española con, con pleno derecho. Uh -huh. eh, hay, una obviamente, un, un cierto plazo entre, entre la resolución del expediente y la inscripción. Porque mmm, tenemos un número limitado de, de funcionarios que, que, pueden, que pueden recibir todas estas uh, solicitudes, tramitarlas mm -hmm. e inscribirlas. Y estamos dando prioridad eh, fundamentalmente a la recepción y tramitación de los expedientes. Bien. ¿Hasta el momento cuántos eh, turnos se dan por día? Mm, estamos ahora mismo tramitando entre 40 y 50 casos mm -hmm. diarios. 10. Porque hay que tener en cuenta que tenemos también... Los, las inscripciones normales de, de hijos eh, de españoles que, que se inscriben en el consulado y aquellos también expedientes que por las leyes anteriores estaban pendientes de completar y que están todavía aportando a veces la documentación, que a lo mejor algunos de ellos la habían dejado o se habían olvidado o no lo habían procesado. Entonces tenemos Diferentes casos, no todos son de la ley de memoria democrática. Uh -huh. Sí, entendemos que eso está teniendo una influencia sobre el, el número de solicitudes y la, y la digamos, la premura. ¿no? La, el, la mayor parte de los solicitantes tienen uh, uh -huh. un interés, un apuro uh -huh. en algunos casos porque quieren mm, trasladarse. A España, otro país eh, europeo, en otros casos porque quieren tener la opción y, y la posibilidad. ¿no? Pero también yo creo que hay otros muchos que no están necesariamente o directamente relacionado con el tema de, eh, de salir del país, sino que lo que quieren es aprovechar eh, la amplitud de la, de la aplicación de esta ley, que es significativamente más generosa que otras eh, anteriores, para poder eh, recuperarlo para ellos o para sus hijos o nietos.